Hace poco más de un mes que terminamos con el tema de la mentorización de IVP, impulso, volumen y precio. Muchos lo seguisteis en su formato público y otros hicieron la mentoría. Bien, pues en este contenido os vamos a traer tres casos prácticos que compartimos en esa mentoría de la utilización de IVP en su modo scalping. En este contenido os traemos un 3x1, tres casos prácticos en un contenido basados en IVP. Vamos pues a por el primer caso práctico. Recuerda que si te interesa el contenido de IVP lo tenemos abierto en el canal. Te dejamos un enlace para que puedas consultar todo este concepto que dimos en abierto. segundo caso práctico y seguimos adelante viendo más ejemplos sobre la operativa scalping con IVP. And no They say And no Tercer y último caso práctico y con este terminamos este contenido. Esperemos que te estalla gustando un like si es así. Y con este último caso práctico, pues terminamos este contenido que queríamos darte. La verdad que se ha quedado un poco largo este contenido, pero esperamos que te haya sido útil, que te haya servido. Si no le estuviste haciendo seguimiento a todo el concepto operativo cuando lo hemos hecho público, te dejo un enlace para que puedas hacer un seguimiento de todo este contenido y además pegarle un vistazo, repasar y revisar todo este concepto operativo que hemos hecho público desde Armaga FX. Seguiremos aportándote más contenidos en nuestro canal de YouTube. Un saludo de Claudio Alcaraz.